A ver, yo les comparto un secreto, las cosas baratas son mi pasión. <ríe> En caso de que no se hayan dado cuenta Resulta que estaba el otro día en Amazon Estaba buscando trípodes Porque necesito un trípode Porque ya me mamé de pedirle prestado el trípode a mi papá Y para hacerme al mío Pues empecé a buscar trípodes de como 50 y pico de pulgadas El punto es que me dieran más o menos 2 metros de altura Pues para tener un trípode decente Y poder grabar en la mayoría de condiciones que necesite El punto es que no quería comprar un trípode cualquiera No quería comprarle un trípode a un dropshipper de mierda Para después dejar el enlace Y que ustedes no pudieran comprarlo Así que preferí buscar una marca que pudiera respaldar eso El punto es que después de tanto esperar, por fin, acá lo tenemos sí <ríe> sí se estaba viendo bien, menos mal bueno, este trípode de Newell la verdad no, le recu no recuerdo el número de modelo ni siquiera me acuerdo de las dimensiones específicas simplemente tenemos acá la caja de Newell y aquí que dice trípode para cámara de aluminio en ambos lados. Les va a dar el primer plus ahí de primerazo ya que lo están viendo. Viene con maleta y viene dentro de la maleta, pero esperen que le estaba sacando al revés. Ahora sí, véala. Mm. Dentro de la caja no viene nada más y este es el trípode en cuestión. Me gustan esta clase de unboxings porque realmente son muy sencillas. Ah bueno, es de aluminio, es livianísimo, es demasiado liviano y eso me gusta. Pero el trípode no es la única cosa que compré. También compro... Ta, también... Ah. También compré otra cosita que es pues, pues para acompañar al trípode, es un soporte para teléfonos porque a veces quiero sostener un teléfono y no puedo. Este va a ser inclusive más sencillo que el trípode porque este es simplemente quitarle, la, quitarle el sello y, y ver qué es lo que tiene dentro y ya. Y acá tenemos el soporte para teléfonos, es muy sencillo, de acá lo podemos desenroscar para ajustar el, digamos, el ancho, y de acá atrás. Uy, Dios santo. Podemos, si queremos, esto, sacarlo del, directamente del, del este, del... Digamos, de, de la base en donde vienen. Porque pues ambos vienen con la rosca para poderlo meter en nuestro de ¿eh? Listo, dejando esto así como está. Vamos a destapar esto entonces a ver qué, qué nos depara. Bueno, ah, la maleta huele, <ríe> la maleta huele a nuevo. Bueno, con el trípode viene eh, el manual de uso que esto nadie lo lee. Es livianísimo. Me gusta que tiene la, la, la manija para cargarlo de, desde acá. Viene acá con un ajustable para que no se levante cuando lo tengas en el piso o algo por el estilo. Viene con uno, dos... Tres seguros para la altura y además de la altura que nos puede dar por este lado también tenemos eh, digamos esta, esta manivela de acá. La cabeza gira completamente, tenemos eh, control para el vertical y tenemos control para el horizontal. También tenemos acá por detrás otro control por si queremos eh, ponerlo digamos a, a 90 grados aunque esto casi no se usa ahora. Y este es el seguro para um, quitar la zapata listo La zapata es bastante sencilla, viene con un ganchito, simplemente lo levantas y aquí ya tienes acceso al tornillo. Ya con el acceso al tornillo puedes hacer que coincidan las roscas del Ailun que acabamos de comprar. Y ya con que quede todo bien ajustado, entonces tenemos el celular en el accesorio y el accesorio en la zapata. Y esta zapata la podemos ubicar en el trípode. Y listo, ya aquí tenemos el trípode todo puesto, todo lindo para hacer lo que se nos dé la gana. Es igualito al que ya tengo <ríe> Me gusta Es liviano, lo puedo cargar Tiene maleta, o sea es que tiene La bendita maleta, por Dios Es que el detalle de la maleta es otro nivel Entonces pues nada, si les interesa ya saben dónde pueden conseguirlo y espero que les sirva De algo, y pilas, recuerden que a mí no me patrocinan Estas cosas